cumple su misión, ha venido a salvar a los débiles y a los enfermos. Jesús rompe siempre los esquemas establecidos, mentalidades cerradas y criterios culturales. Jesús pues llama a Mateo y éste reacciona con la mejor disponibilidad, pues acepta de inmediato la invitación de Jesús y se dispone a seguirlo. A todos los que no somos santos nos consuela escuchar estas palabras de Jesús. Cristo no nos acepta porque somos perfectos, sino que nos acepta y nos llama a pensar...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 Husano. A pesar de nuestras debilidades y de la fama que podemos tener, Él ha venido a salvar a los pecadores, o sea, a nosotros. Jesús quiere posar su mirada en, en tu persona o en mi persona. Y es importante relativizar nuestros propios méritos, cualidades, títulos o conocimientos sobre la vida o experiencia de fe. Lo que cuenta es la mirada amorosa y tierna de Jesús, que por su gracia nos hace entrar en su comunidad de discípulos. Como la Eucaristía no es para los perfectos, por eso empezamos siempre nuestra celebración con un acto penitencial. Antes de acercarnos a la comunión pedimos en el Padre Nuestro, perdónanos. Y se nos invita a comulgar asegurándonos que el Señor es, a quien vamos a recibir como alimento, es el que quita el pecado del mundo. También nos debe estimular este Evangelio a no ser como los fariseos, a no creernos los mejores, escandalizándonos por los defectos que vemos en los demás, sino como Jesús que sabe comprender, dar un voto de confianza, aceptar a las personas como son y no como quería que fueran